Te saluda el Profesor Mario Bogel. voy a presentarte el software en la nube Alerta Gerencial. Este software te permite desde tu celular poder ver en qué estado se encuentran los indicadores de tu empresa. Tiene un modelo matemático de indicador único que permite ver en cascada cómo están los objetivos. En este caso, la empresa tiene el 69% de los objetivos de toda la empresa logrado. Si haces clic en ese velocímetro, vas a poder ver las gerencias que componen esta empresa y en qué estado están los objetivos de cada gerencia. Si haces clic en una gerencia, puedes ver el desempeño de cada persona. Tres clics te permiten ver la salud de una empresa. El indicador único está en cada área, departamento o gerencia. Por ejemplo, ventas está al 43.91 de logro de todos sus objetivos. Si haces clic en ventas, vas a poder ver todos los objetivos de venta, sus indicadores, sus planes de acción y en qué estado se encuentra cada objetivo. Puedes ver el desempeño de todos los colaboradores de cualquier gerencia o de cualquier área. Y si haces clic en una de estas fotos, vas a poder ver en qué estado se encuentra ese colaborador. Y yo le pregunté a este señor Felipe en qué estado estaba la empresa, me dijo, todo está bien, sin embargo, habían objetivos que estaban en rojo, él no había hecho nada. Mira, yo estudié personalmente con el doctor Robert Kaplan. Imagino que sabes que él en Harvard, en los Estados Unidos, crea el Balance Core Car. Yo tuve el honor de viajar, de estudiar, de formarme con él. Y este software sigue las enseñanzas del doctor Robert Kaplan. Te invito a descargar un demo gratis. Pulsa el botón descargar y accede a un demo gratis. Muchas gracias.